Un año nuevo del Alifur, arrancó la Vuelta Olímpica pasando por los clubes. Esperemos que les guste la hora de Hurlingham junto a los vecinos de Hurlingham, que ande todo muy bien. Bueno, estamos acá, arrancó la Alifur, estamos en la cancha de Buen Camino con la gente de Quinta. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? ¿cómo, ¿Cómo te va? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Todo bien? Bien, bien? Arrancando un año más. ¿Cuántos Arrancando. años de fútbol infantil ya? Ahí en el muchachos. Mucho. Eso, y me en el local en el segundo año. Está bien, está bien. Bueno, tuvieron el tema de los corsos eh, durante el verano, eh, se plata. ¿Cómo anda un poco el, el club, el fútbol infantil, la actividad? Oh, bien, bien, bien. La idea del, del, del tema del corso fue todo un éxito. Y, y bueno, la idea es buscar este, ese dinero que se hizo para seguir progresando en lo que es la institución. Este, y sin también dejar de lado los chicos así que los chicos de Quinta no les falta nada gracias a Dios así que bueno la idea de los cursos es eso, seguir creciendo en todos los puntos la, bueno vos saliste campeón en el año pasado con una categoría este año ¿cómo, cómo viene esa categoría y el resto de las categorías también bien, bien, mi categoría por la general la 2012 bien trajimos dos, tres meditos nuevos para reforzar se nos fueron dos nenes también muy importante en la categoría, pero estamos bien, estamos bien, tenemos que defender el título. Estoy. Está bien. Y las otras categorías, bien, la mayoría reforzó, trajimos Nene de otro lado, no, no, no, muy linda categoría. Ajá. Bueno, Quinta de los Pibes es un club muy grande acá en Urlingan ¿cómo ven un poco que haya más clubes integrándose a la liga y un poco cómo ven la, la liga este, este año No, bien, bien, bien, porque la idea es integrar a los chicos de Burlingame, que eso está bárbaro y contenerlos, así que bueno, a mí me parece excelente que se sigan eh, trayendo a todos los clubes de Burlingame que, que estaban en otras liga los tienen que traer acá a Burlingame y participar, y bueno esto es para todos y bueno, lo tenemos que aprovechar Yo, yo siempre digo que si no hay clubes, no hay liga entonces que cada que cada club es parte de la liga, sí, y que tiene que opinar, ¿no? Sí, sí, sí, verdad. sí, sí, sí. Este año se sumaron bastantes clubes, sí. la verdad, y se armó la, la zona C, ¿tendés? de los clubes que se sumaron. Okay. Y la, el otro día fuimos a la reunión y bastante, hay una liga de árbitros nueva, Parece que han caminado este año <risa> Les hago la última, un poco la, la situación del país que estamos viviendo, ¿cómo, cómo está Quinta de los Pibes? No, bien, bien, como todo, obviamente, los golpes los recibimos, porque, porque eh, si hablamos de situaciones, la situación golpea y, y en base a eso vamos a ver chicos con, con, con problemas, eh, vamos a tener que salir a buscar chicos porque no tienen necesidad para viajar, que, o, o, o alimentaria, o, o la luz, el gas, todo suma, todo suma, lo que es el país nos pega a todos y bueno, eh, lo importante es seguir produciendo, el club es todo, los clubes... Todos los clubes eh, son eh, máquinas de generar plata, así que, eh, que bueno, eh, costará un poquito más, pero Ajá. la idea es siempre seguir generando para, para que no nos golpee tanto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor para, para ustedes. Gracias a vos, papá, y gracias por hacer siempre una radio sana. Nosotros te apreciamos mucho y siempre estás invitado con las puertas abiertas, aquí está los pibes, ¿sí? Dale, vamos tu, a estar ahí. Vos y tu compañero nuevo. Dale, dale, dale que ande todo muy bien. Chao, no, Bueno, Walter, eh... Volvimos acá al fútbol infantil, se, se arrancó, y bueno, vimos algunos, algunos cambios, la cancha quedó mucho mejor y lo felicitamos. La verdad, el crecimiento de los clubes a nosotros nos no gusta. Oh, muchas gracias, sí. el esfuerzo de todos los padres, de los técnicos. Fue el primero los, el alambrado, por seguridad de los chicos. Y bueno, ahora no se nota porque está de día, pero pueden ver que hay LED. Que, ah, luces LED también. tenemos la iluminación, Era. muy buena, así que es algo muy bueno a nosotros. Se enorgullece como representación de Fútbol de, de Infantil de Buen Camino, que es un laburo muy grande e importante que hicimos y es algo bueno, la verdad. Muy, que bien, muy se, bien, Se nota cuando vienen acá lo, los equipos, se ve la diferencia. Bueno, pero esto no se hace de la noche a la mañana, o sea, ¿cómo, cómo pasó para que haya un alambrado nuevo, más con la situación del país como es hoy por hoy, no? Sí, no, bueno, eso, mucho pues, esfuerzo, laburo, eh, rifas, con rifas, ¿no? campeonato, campeonato de padres, de mucha, digo, mucha interacción de los padres en hacer campeonato era todo interno, nos sumamos con futsal, o sea, muchas cosas internas, sí, ¿no? sí, todo, sí, así, sí. Y eso es bueno, es la misma gente que está y que labura son la gente del club. Además el tema del futsal está bueno porque los, así los chicos siguen en el club, ¿no? Sí, sí, porque hay cierta, antes era cierta categoría y los chicos que van la deriva, ahora por lo menos tienen cinco años más para seguir dentro de lo que es en la, en la institución, el cuidado y el resguardo de la seguridad de ellos, que es, es como la segunda casa. Claro, claro, más bien, es verdad, los clubes de barrio son la segunda casa de los chicos. Exactamente, por eso el esfuerzo de todos, nos preocupamos en esto, Para mí es algo nuevo, yo hace un año y medio, digamos, que en esto, pero bueno. Ah, mirá. Yo fui acá en mi infancia. Ahí va. ¿Vos, vos qué, qué categoría sos? 84. 84. ¿Y jugaste al Alifur? Jugué, jugué al ah, sí, sí. Alifur, ¿Y algún recuerdo de rec que saliste campeón algo? ¿eh? No, no, en esa época. muy ah, no. buen equipo. Era muy, muy aguerrido. No, eran <risa> lindo partidos recuerdo, sí, la, la, la gente, la vieja escuela, que mm. nunca olvido. Mm. Era muy lindo devolver un poquito y, de lo que te da. ¿Y, y sos del barrio? Sí, sí, a media cuadra. Así que... Mirá. ¿Y cómo es la relación del, del club con, con la gente del barrio? No, ¿O sea, la gente sí. del barrio participa? Sí, sí, están. Conocimos, lo que es eh, futsal es todo gente del barrio, Mirá. los chicos que, que se crean con nosotros, que están, los técnicos también, amigos de la infancia. Es algo barrial y familiar. ¿no? Bueno, la verdad los, los felicitamos, que ande todo muy bien y bueno, que tengan un gran año. Bueno, muchísimas Así gracias. Que, bueno, dale, que ande gracias. todo muy bien. Bueno, seguimos acá en el fútbol infantil, estamos en la cancha del ciclón, está jugando la primera fecha contra el Nuevo Rollito. Arrancó de vuelta el fútbol infantil y acá Arrancó estamos. De nuevo, ¿Tu nombre? Quique. Quique. Bueno, eh. ¿Qué es, ¿Qué es nuevo rollito para vos? Eh, oh. Veo que estás todo el día arreglando los clubes, un poco contanos cómo está el club. El club levantó un montón, lo que fue desde que terminó el Campeonato el año pasado, nos pusimos a mejorar el tema de los baños, el tema de la pintura, el tema de la galería, ¿viste? se hicieron bancos nuevos para que la gente un poco de modalidad. Todo esto nos llevó al tema del futsal también. Sí. La comodidad del tema del futsal, muchísima gente, todo familia. La verdad que en un partido de local hemos superado casi las 700 personas. Mirá, ¡700 personas! Muchas viendo futsal, mira La verdad que los clásicos contra Santa, lo que fue contra Los Pantitos, muchísimo. Eso nos llevó a acomodar el club en Bandillones. No tanta ayuda sí. con lo que era infantil. Sí. Ahora integramos todo lo que es Primera División y Tercera. Mirá. Padres de Tercera y Primera. Eh, nosotros nos llevamos mucho con el club. Con, ¿Te hago más o menos eh, entre el fútbol infantil y el futsal, ¿Cuánta gente hay en, en el club? ¿No arroyito? De familia que, también. ¡Eh, En este momento debe haber más o menos 300 o 400 personas. Mira porque imagínate que ayudando, ay ayudando ay muchísima ay gente, Como sí. quedó el club ahora si lo llegas a ver Vamos a ir, vamos a ir el, el fin de semana año, que viene El fin de semana que viene jugamos al local y bueno lo esperamos, lo esperamos, vos sabés Fede, que siempre estará mejor y te esperamos está bien y, lo que más queremos es que vayas a través de un amigo, <risa> en la primera de Arroyo Está bien, bueno ¿cómo, cómo formaron esa primera, tercera, está formada por chicos del barrio Todos chicos del barrio, todos chicos del barrio, es lo que se habló en la liga de que eran chicos federados o no dimos la oportunidad a todos los pibes del barrio, que por ahí no tenían la oportunidad de pagar un, una cuota en un club federado, y lo trajimos a Arroyo. Se fue formando. Lo que fue el año pasado, el furor de tercera y primera, simplemente por salir primero en las dos rondas, y llegar a una final del microestadio, nos llevó a mucho. Mira. A ver, vinieron chicos de todos lados, hoy la tercera, la mitad del equipo de tercera son todos chicos obligados. No? Chicos obligados que salieron tres, cuatro años campeones, en la Liga de Lifur, y se sumaron a la tercera división de hoy en Arroyo, más todos los chicos que se quedaron. Algunos se fueron, bueno, nos pudimos retener. Y lo que fue la primera división, bueno, sabemos que tenemos casi un primer cuarteto de chicos federados que están libres hoy en día. ¿En la Liga, en la liga esa cuántos clubes hay hoy por hoy? En la Liga eh, de Futsal. En la Liga de Futsal hoy somos, creo que 12. 12, 12. 12. 12. Está bien, y es cuarta, quinta, eh, tercera y primera. Tercera y primera. Sí. Está bien, está bien. Y bueno, un poco cómo ves esto de que haya más clubes, que este, cambie un poco el tema, del fútbol infantil. Ahora hay zona A, zona B y zona C. Sí, sí, sí. La idea es que jueguen todos, ¿no? La idea es que jueguen todos. ¿Todavía bueno que bueno, se... Pues, eh, ¿Cómo, lo, cómo ser, lo ves vos? Por ser el primer año en la Liga C, que estaba viendo que estaban un par de equipos que de estaban jugando en la Liga de la Lateral, que se sumaron a Lifur, estamos buenísimos porque son clubes que tienen la oportunidad de seguir creciendo porque tienen a la redonda muchos barrios y chicos sí. ¿entendés? que por ahí capaz que están pagando una cuota de la Catedral y pueden ir a jugar en un club común sí. con la Liga de Fútbol sí. y nada, me, me sorprendió mucho la Catedral, la Iglesia sí. eh, cómo se armó todas las categorías y este año fue en la B eh, chicos de Loma Hermosa, de Suárez, de todos lados. Pero está muy bueno, muy bueno. Pero el goleador Esteo, vamos, vamos a hablar un poquitito oh, de este. El goleador Esteo, <risa> dijo Martín, ¿no? Nah, en la Ambilance hubo renovación, se fueron dos o tres chicos, pero así como se fueron, al top vinieron. Está Entonces, bien. Nos reforzamos muy el bien. El es que jueguen todos, ¿eh? por ejemplo el chico que está acá, todo. Lo que, bueno, hoy el furor acá en Arroyito y la desesperación de todos por querer ver un fútbol en la, la presentación de la 2013. Mirá. La presentación de la, todos los chicos del barrio, le dimos la oportunidad. Creo que somos el primer club que le dimos Mirá. la posibilidad a un 2015 Mirá. de ficharse en la Liga del Fútbol. Mirá. Porque nos dijo la Liga, hablamos ahí y nos dijeron, el 2000, club? ¿2015? 2015, ¿cuatro años? Sí, fichado años. para la 2013 y, y nada necesita una autorización de los padres, claro. para que el Nene pueda jugar, porque son dos categorías más. Pero el Nene hoy va a hacer la presentación acá en Arroyito, cuando el Ciclón. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, porque somos, nosotros somos, como quien dice, eh, Arroyo es familia. Nosotros le damos la oportunidad a todos los Así como se van, si se fueron por alguna molestia, vamos, lo hablamos. Hay muchos chicos que se fueron y volvieron. Nosotros siempre tratamos que los chicos tengan todo, tanto lo material como la familia. Perfecto. Mucha contención, arroyo y contención. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, todo lo mejor para todo vos es que tengan un gran año. Espectacular. Bueno, Dale. seguimos acá, acaba de ganar la ya. 2006. 2006. Bueno, lindo partido, ¿no? Lindo partido, sí, fuerte ganando. Está bien, empezamos con el pie derecho. Y una, un año más, ¿no? Sí. El último de la 2005 ¿también? El el último. Sí, también, con todo lo que vivieron. ¿No? Ya desde anoche venimos. Sí, preparándonos. <risa> Disculpen, ¿tu nombre? Cristina Javier. ¿Y su nombre? Dani, Dani Corto. Bueno, sí. eh, otra vez el fútbol infantil, mucha gente, muchos chicos jugando. Un poco de que también se hizo la, la división C, ¿qué pueden hablar al respecto de, de la liga este año? Y De la liga, bien. Empezamos con árbitros nuevos, tratando de conocernos a ver cómo son. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Es está bien, está bien más acomodado, o sea, más, este, más posibilidad para todos los chicos de Búmiga, más que nada. ¿no? ¿Y, el, ¿Y el club, el Ciclón, este año, cómo, cómo, cómo arrancó? ¿Tiene el futsal también? Hay futsal, eh, bueno, por suerte las categorías infantiles, tenemos en casi todas las categorías 12 chicos fichados, este, así que bueno, contentos por eso, porque se sumó mucha gente y eh, los amistosos de verano y todos es Y el fútbol infantil, ¿cuántos chicos tiene el Ciclón hoy por hoy? 110 más o menos. Más o menos. Mirá. 100, que dicen que los chicos, que, lo, que el, el club de barrio es su segunda casa. O sea, ustedes sí, están albergando 110 chicos, vamos a suponer, eh, para que no estén en la calle, digamos. Sí, sí eso es lo es importante. Así que, gracias a Dios tenemos 110 chicos que están cómodos, así que por suerte. Y aparte está con, ahora con el tema del futsal siguen los chicos jugando en el fursal. Está bien. Está bueno. y, lo, y lo del apoyo escolar, hacer un apoyo escolar en, lo, en los clubes de barrio, ¿cómo lo ven? A ver, perfecto, está buenísimo. Aparte, como una de las cosas que comentaba en las reuniones de, de, de la liga, ver, un poco de capacitación para los mismos papás que dan una mano, este, los clubes como tengo y todo, capacitamos un poquito, dame esa ayuda para que todos sea mejor, ¿no? muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la nota, felicitaciones por el, por el resultado y bueno, que sea un gran año para, para el Ciclón como gracias. para todos los clubes, ¿no? Gracias, sí. gracias a vos por estar con nosotros. Dale, te todo, todo bueno. bien. Gracias. Nos vemos. Muchas Estamos gracias acá. Llegamos a Edu donde Nuevo Roca hace local este año. está jugando con GQ, un equipo nuevo. Más equipos en la Liga de Fútbol Infantil y eso está bueno, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Diego, Diego Bueno, Estamos llevando, bueno, más de 65 chicos, 70 chicas. Mirá. Y bueno, más de 60 papás que nos están acompañando en las jornadas. Muy ah, bien. Bueno, eh, el año pasado arrancaron a mitad de año con eh, la otra gente de la catedral. Ahora este año están ustedes solo, están ganando, ahí ha otro gol. Eh, bueno, un poco cómo, cómo se armaron. Eh, Mira, nos costó un poquito, pero pudimos cumplir el objetivo. Y bueno, ahora calculo que va a haber otro fichaje y bueno, queremos completar las planillas, viste, que lo el objetivo. Claro. Y que vengan los papás y incluir a los chicos eh, que no estén en la casa, que claro. participen, que participen del es deporte. Ese, ese es el tema y además este año, eh, bueno, más clubes participando. ¿Cómo viste vos un poco la, la reunión de la liga? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo está la liga hoy por hoy? En crecimiento la verdad que sí muy buen trabajo del presidente de la comisión y también del municipio el importante trabajo que están dando de incentivos hacia el deporte es lo que necesita Urbina ¿no? es gente que, que apoya el deporte claro más bien bueno y cuántos chicos tienen hoy por ahí? hoy estamos cumpliendo más o menos 65 70 chicos la idea el objetivo es llegar a los 90 y bien. las canillas todas las... pero bueno por lo menos la primera etapa está cubierta. Acá se ve que estamos comenzando, acá están los papás y sí, están entrando los papás. Y eso es lo bueno, que la gente se acerque. La participación de los papás en el club como. Mira, hoy hay otro grupo nuevo y están eh, todos colaborando. Está muy enchufado y eso es lo bueno. ¿eh? Hay un refrán que siempre digo, no hay que poner el bolsar al wey que trilla. Entonces, en base a eso, dejo que la gente trabaje. ¿Cómo? A voluntad, ¿no? Olvídate. Olvídate, olvídate. Y bueno, ahí va un poco la, la situación del país con respecto a, a tu club. Se ve reflejado, se ve reflejado en los papás. En nuestro club por lo menos es un club social, donde no cobramos indumentaria, donde no cobramos cuotas social por mes. Se le da todo gratis a los chicos indumentaria, conjunto de inviernos, eh, gracias a la colaboración de, de compañeros de Carlos Gilles, que en de gremio con y bueno, gracias a ellos que estamos también sostenidos, ¿viste? Un apoyo, que no es mucho, pero bueno, lo importante es que ellos siempre están colaborando con la institución. Bueno, muchísimas gracias por, por la nota. Bueno, todo lo mejor para ustedes y que tengan un gran año. Gracias, gracias por visitarnos. Esta es su casa y bueno, todo el año nos vamos a estar viendo. saludo a toda la audiencia de la hora, así que es muy amable y lo estamos esperando. Dale, están de todo muy bien. Gracias, papá. Estamos Llegamos, llegó, llegó. estamos acá, nos invitaste, muchas gracias. gracias Pedro. ¿Tu nombre? Cristian, delegado Atlético Bueno, cumplimos, estamos. Un nuevo año de fútbol infantil, el primero de ustedes solos, digamos. El año pasado estuvieron eh, con, con, la, con, la, con Nuevo Roca, ¿no? Bueno, ¿cómo arrancaron? Bueno, bien, contento. Bueno, este año es una nueva experiencia, solo, ¿no? Con el de todos los padres y bueno, contento porque vamos a ser todo el equipo de fútbol nuevo para todos los chicos. Y bueno, arrancamos bien, ¿no? El, ya va el tercer partido, ganamos uno, perdimos uno. Pero lo importante es que todas las categorías están completas, todos los padres están acompañando. Y eso es lo importante, ¿no? Después los resultados ya están viendo, pero bueno, lo importante es que podemos como clubes ir creciendo. ¿no? Más bien. Son Atlético Catedral, donde queda En Atlético Catedral, eh, nosotros tenemos nuestra sede, la iglesia, que eh, está en Bustamante 2020. Eso es cerca de Barrio Cartero, o sea, ¿no? Al frente de Barrio Cartero, y bueno, estamos haciendo de local, vamos a hacer de local, todos los partidos de local, acá en Plaza Urquiza. En Plaza Urquiza, o sea, la relación entre los clubes está todo bien. Sí, está todo viar. bien, saben los clubes, que bueno, hay muchos que no tenemos cancha propia, y bueno, eh, hay mucha solidaridad entre los clubes, eso está bueno también. Está bueno lo, lo de la liga también, de hacer una, una letra C, una zona C, y que haya más, más clubes, jugando y participando porque somos todos vecinos de hurlingham sí, ¿no? sí, eso está bueno también bueno hoy justamente estamos jugando contra Ateneo roca que ellos también en el primer año que vienen a la liga de hurlingham también y bueno eso está bueno también ¿no? que nos vayamos conociendo entre todos los clubes que se si ve chicos nuevos que están viendo a la liga y que tenga no a b y c le da más Bien. competitividad también. Vos, personalmente, ¿cómo estás viviendo la jornada de hoy y esto de, de tener un club, digamos? Estamos un poquito nerviosos, la verdad. No manejar, estamos un poquito nerviosos, hay muchas cosas que, que van surgiendo sobre la marcha, pero bueno, vamos, vamos a aprender. Eso claro. es lo importante, hay disposición, hay una buena comisión, de atlético, hay muchas madres que están acompañando también, padres. Ahí, va, bueno, la, ahí es, va la familia. Ahí está la fuerza, la familia que está viniendo a acompañarnos, mucha gente como verás. Toda la gente que hay de anterior rota también hay mucha gente. Bande bandera, camiseta bandera, bandera, nueva, todos los técnicos con su camiseta. eso no se puede contento. Claro. ¿Cuántos claro. chicos en total? Y hemos fichado 90 chicos. Mirá. Así que bien. Las, las categorías están bien armadas. Y, dur están ¿Y durante la semana cómo se desarrolla la actividad? Durante la semana estamos entrenando, solo los entrenamientos los tenemos en el Club Kirno. Allá sí, en Parque Kirno. En Parque Kirno. Todas las categorías están entrenando ahí. Mirá. Así que bien. Estamos reforzando el tema del entrenamiento. Que tenemos ¿Cuál, que... ¿Cuál es el objetivo de este año para ustedes? Nosotros en que tenemos, tenemos varias categorías que estamos apuntando para ser campeón, pero bueno, si no se logra eso, que, poder, que ya los chicos estén dentro del club, no estén en la calle, ya es una victoria para mí. Ya están ganando el campeonato. ¿no? Si podemos sacar alguna categoría de campeón, mejor sea, ¿no? Porque no venimos a perder. Queremos ganar, como todos. Pero bueno, que los chicos estén dentro del club ya es importante. ¿Cómo ves la, la Liga de Fútbol Infantil de Burlingame? Yo creo que mejoró mucho, ¿no? Yo... Llevaba a mi hijo en mi hijo categoría 2002, hace muchos años, por ahí había menos equipo. Estaba la zona, ahora hay la B, la C, se está poniendo más competitiva. Está bueno, la verdad estamos muy contentos con la liga también. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, todo lo mejor para ustedes, que tengan un gran año. muchas gracias, siempre acompañando, la hora de urgen, acompañando a los pibes, así que muy agradecido también. Dale, que ande, estamos, estamos. acá bueno. en La Socie, una cancha más que estamos haciendo en el día de hoy. La Socie está jugando con San Martín y bueno, estamos con gente de San Martín, ¿tu nombre? Rodrigo, entrenador 2005, 2011, 2012. Uy, un montón. Tengo un par, tengo un par. <risa> está bien. Bueno, yo te veo muchos años en el Club San Martín. ¿Sos del barrio? Soy del barrio, mi último año de Babi lo hice en San Martín. Eh, bueno, tu, tuve la posibilidad de salir campeones, salimos campeones, así que me retiré bien. Eh, siempre en el club del barrio, vivo a tres cuadras del club. Y y digamos que mucho recuerdo hay muchos recuerdos también. Muchos recuerdos, sí, muchos recuerdos, muchos más más que iban ya desde antes, que ya los chicos también terminaron y bueno... Quedaron en el club y son lindos recuerdos. Bueno, un año, un año más, eh, muchos clubes participando en la liga, como lo, lo estás viendo vos un poco. Eh, me parece que este año va a ser diferente al año que viene. El año que viene hubo un par de cositas que por ahí eh, estábamos de acuerdo con otros clubes, que había que cambiarlo se cambiaron me parece, hubo reuniones en la liga donde me enteré que hubo muchos cambios eh, favorables, más que nada siempre pensando en los nenes, ¿no? Eh, como todos saben, nosotros vamos, ponemos nuestro granito de arena sin llevarnos nada simplemente con el hecho de, de que el chico termine con una sonrisa eh, que disfrute sus momentos en el babi que es hermoso después se te termine y bueno van creciendo, ¿no? pero es algo, una experiencia muy linda, entonces nosotros Cumplimos la función de acompañarlo, apoyarlo, enseñarle ¿no? que lo que lo podemos enseñarle, pero siempre pensando en eso. Más bien, más bien. Bueno, un poco cómo, cómo está el club con respecto a la situación un poco del país, ¿no? eh, Está difícil para todos, es la realidad. Eh, pero bueno, siempre tenemos el apoyo de los padres, que es eso es importante. Tener a los padres unidos al club, que te den una mano, que te colaboran en una rifa, que te colaboran en... Ahora hacemos un bingo y vienen, te colaboran, ¿viste? Siempre... Claro. Digamos que las familias del barrio ah, colaboran con el club. Con el club. Ellos se lo toman con el mismo compromiso que lo tomamos nosotros. Y eso está bueno. Y que se acerquen así todos chicos, ya, como no, ahora. entras al club y profe, Es hermoso, es hermoso. Yo, yo lo viví de chico. Eh, me pasaron a buscar para jugar a la pelota y ahora me toca a mí pasar a buscar a un jugador y claro. me trae recuerdos muy lindos. ¿Y tienen la mayoría que son chicos del barrio? Eh, la mayoría son chicos del barrio, sí. Está bueno Siempre mantuvimos eso, siempre hablamos con las categorías más grandes, que ahora, bueno, en el caso mío de 2005 se refiere este año, sí. siempre hablamos de que empezamos con una cierta cantidad de chicos donde siempre fueron del barrio. Y, y decimos, bueno, si lo que peleamos, vamos primero, segundo, tercero, último, lo hacemos con los chicos del barrio. Claro. Eso es nuestro, eh, digamos, un compromiso con ellos, ¿no? Es el último año, como decía, de la 2005, este año se retira la 2005. ¿Alguna anécdota, algo que, que hayas vivido con esa categoría, ya que es este es el último año? No eh, te quiero mucha, hacer llorar, ¿eh? no, no, muchas, <risa> muchas, muchas. Mucha. Entrar al vestuario y escuchar las conversaciones, porque tienen 13 años para 14. Claro. Y estar en una edad donde la adolescencia, viste, que... Eh, es complejo, es complejo y las conversaciones que tienen ellos dentro del vestuario son únicas. Yo me llevo muchos, muchos, aprendes mucho de ellos. Así como ellos aprenden de uno grande, eh, uno aprende de los chicos, ¿no? Está bien, está, eso, hay que aprender de los ah, chicos. Hay que aprender de los chicos, sí, sí totalmente, hay que totalmente. Así que bueno. Un poco el, el club en tema de, de infraestructura, ¿cómo, ¿cómo anda un poco? Eh, estamos bien, el año pasado hicimos todo el campo, lo pintamos nuevo, o sea que este año va a aguantar también, ya el año que viene estaremos viendo otra vez para, para mejorarlo. Eh, sabemos que necesitamos ayuda, como necesitan todos los, todos los clubes, somos una sociedad de fomento como todos, siempre, siempre de abajo, pero... Vamos avanzando, vamos avanzando bastante bien, bueno así verdad, que contento con eso también. está bien Bueno, suerte ahora en, el, en los partidos, ¿ya dirigiste alguna? La 2005, ¿Cómo, la primera, ¿cómo, sí. ¿Cómo salieron? Eh, ganamos 5 a 1, Mirá. Sí. así que arrancamos y, bien, primera fecha. O sea, y ahora, ahora tenés que ir a... Ahora chiquito, 2011, ¿no? 2012 y después 2011. Ahí va, ¿cómo es un poco...? Eh, vos estás dirigiendo la 2005, son chicos de 14 años. Y enseñarle de vuelta todo a un chico de 2012, ¿no? Está bueno, está buena esa pregunta porque me lo hace mucho. Los padres me dicen, no es lo mismo dirigir claro, a un chico de 14 años que dirigir a uno de 11, uno de, uno de 7, perdón. Eh, se ven en las prácticas. Nos da la casualidad que yo termino con la 2011 y 2012 en la práctica y empiezo con la 2005. Mirá. Y algunos papás se quedan a mirar las prácticas de la 2005. Y al físico, eh, en lo táctico, en el juego, todo es, es complejo, es distinto. Claro. Hay chicos 2011 que le podés eh, gritar un poquito más. Gritarlo en el buen sentido como sí, para sí, que sí. entiendan y, y ellos aprendan a escuchar al profesor. Y en la 2005 son corre, correcciones, corre, correcciones muy pocas, pocas claro, muy pocas. Y sí, sí, son, claro. es distinto, es distinto. Bueno, muchísimas gracias por la noche. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Estamos acá en Villa Club. Estamos con gente de Luis Grepi. Como siempre, seguimos el fútbol infantil por las canchas. ¿Tu nombre? Nico. Bueno, arrancó de vuelta el fútbol infantil un año más con el fútbol infantil. ¿Cuántos años ya? Ocho que se años. 8 años. 8 años. Bueno, un poco cómo como arrancó Luis Greppi visitando a, a, a Villacruz. Y hasta ahora vamos bien, estamos bien. Gracias a Dios. Pero bueno, hay que seguir la un poquito más. Está bien, está bien. Y bueno, cuánta cantidad de chicos tienen, un poco... Estamos casi completas en todas las categorías. Creo que hay una o dos que están en la cita, pero vamos a tener. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las expectativas para este año de, de Luis Greti? Sí, las la expectativas son que la verdad salir adelante, y, la salir de buena parada lo que tenemos. Y bueno, a ver, a ver. Y bueno un poco contarnos eh, cómo sigue? ¿ah? ahí tienen futsal, eh, cómo anda un poco el club con instalaciones, un Sí, sí, armamos futsal el año pasado, jugó un par de fechas y ahora estamos de vuelta. Y bueno, ahora en instalaciones a partir del lunes o martes se la, la canta nueva, vamos a hacer la pista. Va de va pista también Grepi, bien, bien ahí, bien ahí. Que, bueno, Estamos en la competitiva esa y sí. bueno, salga todo bien. Está bien. ¿Y la gente, la familia, cómo, cómo anda con el club, digamos? Bueno, la gente la verdad que a partir, a partir de los años bastante bien, bastante gente, muy sí. buena gente, así que pasamos entre todos un momento para adelante. Claro. ¿Y sí, siguen con el, con el campeonato de, del poli también? ¿Con, no, la, con los cadetes, era? No, no, no, esa no, no, son, son Ah, sí, es mucho no, si no, claro, todo el día. Y personalmente, Luis Grepi, que, que es para vos. ¿So del barrio? Sí, era cuatro en el club, para mí. Luis de todo. Yo disfruto de puto, Hijo de la verdad. todo. Tuve ahí de chiquito también, ahí todo así. Mirá. Sí. ¿Jugaste sí. en la Lifur? Sí. Ah, mirá, categoría. 78. Mirá. ¿Y algún recuerdo de esas 78? Cortito. <ríe> Mucha amistad, te habrá sí, que no, dar. Sí, par, sí. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, todo lo mejor para ustedes. mandar a toda la gente ahí. ¡Mande, ¡Ay! mande! infantil, ¿eh? A la delegada con no? una dejó la, la vida, pero bueno, o se fue muy bien, que hacer. Pero bueno, saludos a todos. Dale, dale, que ande todo muy bien. Muchas gracias. Estamos acá en Villa Club, está jugando con Luis Greppi. Y bueno, ahora estamos con gente de Villa Club. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian. ¿Y el tuyo? Marco. Marco. Bueno, nos enteramos que este año agarraron ustedes el, el club, eh, felicitaciones y bienvenidos a la Hora de Urna. Bueno, muchísimas gracias, saludos para todos los que se miran del otro lado. No, nada, nosotros seguimos el camino más o menos de cuando jugábamos nosotros cuando éramos chicos, de que los chicos estén ocupados en algo, en jugar, en divertirse. Y bueno, con mi hermano agarramos hace poquito y bueno, queremos dar lo mejor del tiempo de nosotros porque como todo y en otros clubes también que trabajan y todas esas cosas okay. bueno es bueno también eh, ese tiempito que uno se puede dar es darle una mano a los chicos y que... contenerlos más que Muy nada bien. bienvenido a, a la hora de hurlingan bienvenido a Villa Club y Muchas bueno eh, también un poco tus sensaciones no yo hace igual ya hace 10 años hace cuando estoy en el club este año por suerte agarramos con mi hermano tengo a mi sobrino todo acá y bueno, no, contento porque se ve que vino, volvió mucha gente. Que estamos queriendo integrar muchos chicos más. Y bueno, de a poquito se va a haciendo un montón de cosas. Los chicos del barrio, ¿no? Los que hablando. Los chicos, del barrio, hablando. Claro, los chicos claro del barrio, más que nada. Claro. Sí. Yo, eh, yo vivía en otro lado, ahora hace poco vine a vivir acá a Urlingan. Mi mamá sí. hace nueve años, que como dijo recién. Y más que nada, eso, apuntamos a que los chicos del barrio vengan a jugar, que tengan un lugar para el club de barrio. Todavía. De, de, de, de todos los barrios, que hay un club, bueno, este, nosotros queremos hacer eso. De que los chicos tengan un lugar para venir a jugar. Ur Urlingan es chico. Y hay gente que quiere conocer a los clubes y otra gente que no quiere conocer el club. Le vamos a decir dónde queda el club Villa Club ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está el situado? Queda en Boca Yuba y Combate Pavón. Es Pavón. Barrio, Barrio Villaclub. Villa club. Sí. Frente del trote. Frente del trote creo el 15 cuadros. No, Así no, 15 que 15 el que cuadras. quiere puede venir a ver fútbol infantil y si no cruzarse o sea, a ver o sea, o sea, carrera de o sea, caballo. caballo. <risas> Está bien. Un poco de todo. Está bien. Bueno, vos decías, devolverle un poco lo que yo viví, claro. o sea, vos jugaste acá en el, en el club. No, yo no. El, mi hijo está el, de, la, ah. de los cuatro años acá jugando. Se retira este año en Catedral 2005. 2005. Se retira este año y bueno, más o menos, o sea, este año lo que queremos, ahora que agarramos nosotros, eh meterle buenas cosas al club para que vaya creciendo a poquito para todos los chicos y la familia no acá en el bar. nosotros no nos enfocamos solamente en el fútbol nosotros tenemos todo este espacio que ¿Vos lo estás viendo sí, ahí? Sí, sí. bueno esto está en el arreglo vamos a armar una placita va a haber boli para los chicos vamos a hacer participar bueno. las niñas eso está bueno participación de las de, la, claro, de, claro. de las chicas claro olvídate el espacio que tenemos ¿no? también porque no se usaba esto ahora vamos a ponerle Sí. la mejor para que esto empiece a funcionar y que, bueno, que venga la familia lo que era yo, antes más bien. yo fui a la liga de fútbol infantil y tiraron la idea de hacer apoyo escolar en los clubes sí. hablando de un todo un poco nosotros de eso, estamos con eso. estaría bueno, buena, ¿no? nosotros ¿también? estamos no, con no, ese, esas ideas las tenemos mirá. pero bueno, de a poco, como le dije a él eh, es ir de a poco no, no tan de golpe claro. eh, igualmente las cosas están caminando de maravilla hay muchos papás que nos apoyan que, que nos, o sea, eh, nos dan el apoyo porque está bueno lo que nosotros planteamos en varias reuniones que hicimos y, y es como que todos estamos enfocados en lo mismo, así que las cosas se hacen más fáciles, me a decir claro. pero bueno, todo da poquito y sí, porque el que mucho abarca, poco aprieta y hay que delegar también aparte, aparte también es un eh, tema económico que todos los clubes de ahí ella... va, ahí va la situación del país, claro. un poco cómo afecta al club, sí, ¿no? sí, Eso es en todos los clubes acá de que ¿Sí? Yo tengo la posibilidad de ir, que tengo amigos por, por todos lados y están todos en la misma situación. Sí. Pero bueno, de a poco, buscando los recursos entre papá, entre gente que viene a una mano del barrio también. Bueno, de a poquito vamos a ir armando todo lo que tenemos pensado. Apoyo escolar, eh, las vacunaciones para los chicos, sí. eh, todas esas cosas...